Te refleja lo que llevas dentro. Si el silencio incomoda, estamos fallando. Un viaje al interior, otro al espacio. Viviendo rápido, morimos despacio. Ah, todo ese efímero me lo contaron. Supongo un día se irá ese medo que rastro. Rotó nuestro reloj, jugué, que el tiempo estaba pausado. La gente en silencio y el mundo gritando. No dolió tanto, alquimistas transformando en grafito el llanto. Recitando pálpitos, coreografía en la cornusa antes del salto. Alguien llamó no sé cuándo. Alguien amó no sé cuánto. Sé quién luchó no se sé cuenta. La verdad convive con el frío en las aceras. Caricias ásperas, sueños en vela. Caras tapadas, mentiras y monedas. Se oyen pasos de alguien que no llega. Crónicas de humos y esperas. Eh. Check, check Frases como paso de bailarín se va a salir la vida me puso tiro y lo vi amigo por eso te digo que va a salir solo suspiro acá se dice omnibus no colectivo ritmos selectivos no selectos ellos vienen a mi casa como insectos pero si reperas, entienden en mi dialecto como escribo en un día perfecto Inyecto adrenalina, dolor adolescente Me respetan todos los demás de 20 Poco calcula lo que inventé Pero mi tinte es único en el ambiente ¿Viste? Admiro lo que conseguiste Vi la apoyo y de más lejos por lo que hiciste Pero qué triste Verte cuando te hundiste ¿Sabes? Cruderín Amor para mi familia, el Underclan, hasta el final. Oh. Por lo que nos une. Por lo que nos une. Ah. No se olvide que... sell it just the winners sign 93, hip hop Olympic, fuck that